Disculpe, profe, no sé si sea mi problema, pero no se le escucha. No sé si ha estado hablando. Ok, ahí me escucha, ¿no? Sí. Bien, en este caso, eh, la comunicación serial que maneja el microcontrolador normalmente eh, es del tipo TTL quiere decir que nuestro microcontrolador al momento de estarlo utilizando me proporciona una salida a través del bit 0 yo tengo mi RX y a través del bit 1 del puerto 3 tengo mi TX el nivel de voltaje que tengo a la salida de estas dos terminales es de 0 a 5 volts entonces estamos hablando que es un voltaje del tipo TTL. De si fuera otro microcontrolador con otro tipo de alimentación posiblemente sería de 0 a 3.5 volts entonces yo puedo conectar dos microcontroladores bajo este esquema. Como lo habíamos conectado. Lo habíamos comentado en la clase pasada. Yo tengo los dos micros. Y simplemente como dijimos. El TX de este micro lo conecto. Al RX de este micro. Y el RX de este micro lo conecto al TX de este micro. O sea, sería ese tipo de conexión. Y obviamente la Tierra... En ambos casos, en común para las dos tarjetas. Entonces, de manera cableada, yo puedo conectarlo así en el esquema de voltaje de 0 a 5 volts, sin ningún problema. Y puedo probar mi comunicación entre ellos. Pero si yo quisiera lograr mayor distancia que esta que tengo aquí, esto no, no, va, no, va, no voy a poder hacer más de un metro así por los problemas que va a tener el nivel de voltaje que estoy manejando. Entonces, para reforzar esta comunicación y lograr mayor distancia, nosotros ocupamos a este driver que es un dispositivo conocido como MAX232. Físicamente muchas veces no sé, al menos algunos a lo mejor ya vieron este conector por ahí, conocido como DB9, ¿sí? SDB9 es esta forma que tiene por tener nueve pines y a través de ellos hacer la comunicación serial. Los más importantes para el microcontrolador que manejamos solamente son estos dos terminales. RX y TX. Y obviamente la, la, el punto de tierra. ¿no? Entonces aquí podemos observar en la imagen, nos sé si alcanzan a ver este integrado, es este dispositivo que tengo yo aquí. Es un más 232. Ahora, ¿qué hace ese dispositivo? Bueno, este, este dispositivo trata de implementarme el protocolo. ¿Sí? O el estándar basado en el RS 232. Trabajando bajo este estándar, yo puedo alcanzar una distancia máxima de 20 metros. Ahora observamos que manejando este estándar me dice que debo manejar desde de 3 volts hasta 15 volts y desde menos de 3 volts hasta menos 15 volts. Entonces me dice que cuando es un 0, yo debo tener más 15 volts y cuando el dato que entra es un 1, yo debo tener menos 3 volts. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que es una comunicación eh, como si fuera negada, ¿no? Es decir, si el micro está acá conectado, y aquí tengo mi microcontrolador conectado, cuando yo le transmito un 1, ¿sí? El sistema o el MAX 232 me va a regresar. Menos 15 volts. Y cuando yo le transmita. Un 0 El micro. Esta tarjeta. Este. Dispositivo Max 232. Me va a regresar. 15 volts. Eso hace que yo tenga. Una respuesta de este tipo. Que estamos viendo aquí. Esto en qué me ayuda. Bueno que como los niveles de voltaje. Que están generando son más elevados. Pues la atenuación que se da en el cable a la hora de hacer la comunicación pues va a hacer que sea más lenta con la distancia, es decir, como me permite comunicarme a 20 metros pues entonces con este tipo de operación que tengo en mis voltajes pues logro evitar que la señal se atenúe cuando se transmite de un punto a otro punto. Cosa que no sería si yo no ocupara este dispositivo y nada más lo conectara de manera directa de micro a micro. Ahí sí no podría yo lograr 20 metros por los problemas de atenuación que se presentarían. Sin embargo al poner este driver me permite hacer esa comunicación 232 y vamos a decir que me protege la información al meterme voltajes o, o, o este al permitirme que yo pueda tener voltajes más elevados a la salida de ese driver entonces ya puedo trabajar de menos 15 a 15 volts obviamente no es lo mismo que yo tenga una salida de 0 a 5 que tenerla a más 15 ¿sí? esto evita que pudiera haber errores debido a la atenuación que va a presentar la señal es decir, si sale cuadrada a lo mejor al ir avanzando la señal se empieza a deformar y puede llegar muy deformada esa señal, muy atenuada, y no interpretarse el dato que yo lo estoy transmitiendo. Entonces, al momento de hacerle esta configuración basada en este driver MAC-232, pues yo puedo lograr distancias más largas, ¿no? que en este caso sería eh, 20 metros. Este es un estándar 232 que se usa normalmente en muchos de los instrumentos que todavía por ahí se van a encontrar cuando entren a trabajar o, lo, o si es que lo ven por ahí, en la industria, que trabajan bajo este esquema. Algunas computadoras todavía traen ese conector 232, otras no lo traen, otras traen indicado en la tarjeta madre dónde va el conector si se le quisiera poner. Algunas computadoras físicamente todavía lo traen presente ese puerto, otras ya no lo traen. Pero forma de, cuando, cuando vean este DB9, significa que puede aceptar comunicación serial. Inicialmente, este puerto fue usado para conectar el mouse, que era un dispositivo serial. Posteriormente, se empezó a, a utilizar para comunicaciones seriales entre dispositivos digitales. Y en la actualidad, pues ustedes ven que lo que tienen ahora es el estándar del USB. Y con ese, también se logra una comunicación de manera serial. Pero, la forma de comunicarse o el protocolo es muy diferente a este 232. Que es muy, muy popular todavía en la actualidad. Entonces, es el que se usa para conectarlo a nuestro microcontrolador quiere decir entonces que si yo tengo aquí el micro aquí debo poner yo ese módulo o ese driver MAX 232 y entonces sí hacer la comunicación con otro dispositivo que tenga exactamente este mismo, este mismo dispositivo MAX 232 y detrás de él debería estar mi otro microcontrolador ¿Sí? entonces al momento de tener ya los microcontroladores este, trabajando pues logro hacer el enlace vía el estándar RS 232 ¿Sí? entonces ya tengo mi comunicación y entonces, este estándar me permite conseguir... ...hasta más de 20 metros. ¿no? Punto a punto. es una de las características. Entonces, si elegamos, elegimos este, esta forma de comunicar... ...a distancia a nuestro microcontrolador... ...pues ahora tenemos que ver qué es lo que tiene que enviar... ...nuestro micro... ...o cómo tenemos que configurar a nuestro microcontrolador. En este caso las características más importantes de la comunicación serial, ¿cuáles serían? Pues uno, la velocidad. La velocidad de transmisión. Esa es una de ellas, es la principal. La otra, que también es importante, es el número de bits de datos. El número de bits. De datos. El otro punto es a saber. Es el número. De bits de paros. Y el otro. Si se quisiera implementar. Sería el B de paridad ¿no? esos son los puntos importantes a conocer cuando nosotros hacemos la selección de la WART de nuestro dispositivo acuérdense que donde está este estas dos terminales es porque tiene a la famosa guard o sea, sea la transmisión recepción asíncrona universal. Que también se podían encontrar que puede ser una Usart. Que en este caso sería transmisión recepción asíncrona, síncrona universal. Es decir, tiene las dos formas, síncrona y asíncrona. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la síncrona y la asíncrona? El asíncrono es cuando no dependemos del tiempo. Es decir, este, este micro... Le puede transmitir información al otro y preguntarle por alguna característica. Suponiendo que tenemos sensores conectados aquí. Y que este micro le solicite a este otro que le mande la información de los sensores. Bueno, él le va a mandar la información cuando él pueda. Si, él está haciendo otra, si este micro está haciendo otras actividades, le va a mandar la información. Cuando termine de hacer las actividades, le mandaría la información de los sensores. ...no depende de un tiempo, sino cuando él termine de hacer sus actividades... ...le mandará la información. Pero, si lo hacemos síncrono... ...eso implicaría entonces que este micro... algunas de las veces le pudiera mandar una señal de reloj... ...para que dependiendo de n cantidad de pulsos... ...el otro microcontrolador le pueda responder... ...con la información que le está solicitando. Ese sería un modo síncrono, es decir, ya dependemos de un tiempo... Para que el otro micro me esté respondiendo exactamente siempre al mismo tiempo. ¿sí? En la mayoría de los casos siempre se ocupa la forma de comunicación asíncrona, que no dependemos del tiempo. ¿Por qué? Porque el otro micro responde cuando puede, porque también va a estar este, ocupado haciendo alguna otra cosa, no solamente tomando medidas de sensor, a lo mejor está haciendo control de algo entonces cuando el micro principal le pide información, pues él se la manda cuando él tiene la disponibilidad, no depende de un tiempo en este caso nuestro microcontrolador cuenta con una WART y esa WART contiene estos dos pines RX y TX entonces cuando en una tarjeta vemos marcado RX y TX significa que tenemos una WART o tenemos una usar, ya tendrían que entrar a detalles en cuestiones de ese puerto para verificar si tiene guard o usar, pero de que tiene comunicación serial la tiene. Entonces, estos son los cuatro puntos a considerar cuando nosotros necesitamos establecer eh, las características importantes en la comunicación serial. Ahora bien. Eh, otra de las cosas que yo necesito saber es por ejemplo cuántos bits por segundos se van a requerir y cuando hablamos, cuando hablamos de bit por segundos estamos haciendo referencia al bow rate ¿sí? al baud rate o sea la razón de velocidad por, de, de bit por segundo que yo requiero a los bauds o baudios muchas veces. Ustedes a lo mejor los han manejado y la típica son 9600 ¿sí? baudios. Esto está haciendo la referencia a 9600 bits por segundos Esa es la comunicación típica que en la mayoría de los sistemas acepta, pero no quiere decir que sea la, la única. La podemos nosotros cambiar. Siempre y cuando lo permita nuestro microcontrolador. ¿Sí? Entonces en este caso. Yo puedo tener. 4,800. Puedo tener 115,200 baudios. que esa es la, la máxima que pueden lograr ustedes en la comunicación. Obviamente esa velocidad está en función. De el cristal que esté manejando nuestro microcontrolador. Por ahí, por eso es que ahí cuando les comentaba que manejáramos el cristal de 11.059 MHz exactamente para tener una velocidad sin error de 9600 sí, Que sea exacta. Y al ser exacta tenemos menos error en la comunicación serial. Si pusiéramos un cristal de 12 MHz entonces podríamos tener problemas de comunicación podría haber errores ¿sí? por, la, por el, el, el valor de bit por segundos que vamos a obtener no va a ser exacto entonces siempre se busca que sea lo más exacto posible para evitar un posible error que nos marque el fabricante al no utilizar la frecuencia de oscilación adecuada ¿no? ahora cuando hablamos de los bit del dato que voy a transmitir tengo que tomar en cuenta lo siguiente normalmente nuestra guard nos va a mandar un bit de inicio Si estamos trabajando en la salida de 0 a 5 volts, obviamente la señal viene en alto. Y si empezamos a transmitir a través de nuestra guard, inmediatamente nos establece un bit inicio que es en bajo. Ese bit inicio, es el, ahora sí, es el inicio de los datos que yo voy a transmitir, de los bits que yo voy a transmitir en función del mensaje que quiera sacar el microcontrolador. Entonces tengo un bit de inicio e inmediatamente tendría yo mi bit de datos. Aquí vendrían los datos. ¿sí? Suponiendo que bit de inicio va a ser cero. Luego vendría el bit, el primer bit de mi señal o mi dato que voy a mandar. A lo mejor tengo dos bits en cero, luego a lo mejor tengo dos bits en uno, un bajo, un alto. Esto ya va a ser el mensaje ¿no? que yo voy a estar este, transmitiendo. Ese mensaje debe ser de 8 bits. Mejor lo transmito así. Y estos serían mis 8 bits de mi dato de aquí hasta acá. Entonces, esto sería el dato de 8 bits. Y posteriormente, vendría el bit de paro. ¿sí? Un bit de paro. Sería en alto, y esa sería toda la estructura que lleva el dato en la guarda. Entonces, tenemos bid inicio, mis 8 bits de datos y mi bit de paro. Esa sería la estructura: inicio, dato y paro eso qué significaría que si es un bit inicio más 8 bits de datos más 1 de paro, estamos hablando que en total a través del TX saldrían 10 bits. ya está incluido el bit inicio y el bit de paro, ese bit inicio y ese bit de paro yo no lo voy a poner, eso lo va a poner el microcontrolador, lo único que yo voy a poner es el bit de datos y para nosotros va a ser transparente el bid inicio y el bid paro. ¿Sí? Entonces, este bid dato lo voy a mandar a un buffer que tiene el dispositivo WART en el microcontrolador. Y una vez que yo pongo el dato en el buffer, él se encarga de transmitirlo o recibirlo, depende de lo que se vaya a hacer. Y él va a ser el encargado de identificar, en el caso de la recepción, el bid inicio y el bid paro. Y en el caso de la transmisión, agregarle el BID inicio y el bit de paro. Nosotros solamente vamos a poner nuestro dato. ¿no? Entonces, cuando hacemos esto es porque estamos en un dado momento. Eh, podemos entonces enviar nuestros caracteres ASCII a través de esta comunicación serial. Y como es una palabra o un dato de 8 bits. Ya sabemos que 2 a la 8 me da de 0 a 255, es decir, 256 valores. Con esto yo puedo representar a los caracteres ASCII extendidos ¿sí? sin ningún problema. Ya en el, en el argot de comunicación, a esta cantidad de bit le podemos llamar paquete. ¿Por qué? Porque va el dato y va el bit de inicio y el bit de paro ya incluido. En algunos, en algunos casos, también, yo puedo utilizar un bit de paridad, aparte de mis datos. Si ocupo el bit de paridad, entonces ya no serían 10 bits, sino serían 11 bits los que estaría yo ocupando. ¿Para qué me sirve ese bit de paridad? Pues ese bit de paridad me va a servir para identificar si hay errores en la comunicación... Eh, serial. ¿Cómo se detecta ese error? Bueno, ese, ese error lo vamos a detectar. Por ejemplo... Si yo configuro la paridad... en el micro... suponiendo que yo transmita esto. Esos son mis datos... de mi mensaje. Y le digo que yo voy a usar una paridad del tipo par o impar. Eso implicaría si el bit va a ser 0 o va a ser un 1. <coughs> si es del tipo par, la paridad yo le pongo que es 0. Esa paridad le va a decir al micro que lo reciba el mensaje que el número de unos que contiene el mensaje debe ser par. En este caso aquí observamos que tenemos 8 unos y por lo tanto el enlace es paro. obviamente le falta subir de paro subir de paro y subir de inicio aparte aquí no sería su 0 su como el de inicio y su paro que es 1 entonces tenemos los 11 bits cuando este mensaje lo recibe el otro microcontrolador no tome en cuenta no, eh, él toma en cuenta esto nada más para recibir el mensaje pero para comparar si hay errores él toma en cuenta el dato y cómo está configurada la paridad si el mensaje es par, quiere decir que el otro microcontrolador debe de recibir los 8 unos. ¿Sí? Pero si en un momento esto, por causas X, se llega a perder un bit y en lugar de recibir un 1 aquí, recibe un 0, ¿qué va a suceder? Pues va a contar el número de unos y va a decir, oye, el número de unos es impar. Y tú me estás diciendo que la paridad era par. Entonces el otro microcontrolador le contestaría que hubo un error. En sus datos que le está transmitiendo. Entonces la paridad me sirve para identificar errores. ¿sí? Cuando se pierde un solo bit? En la comunicación. El problema es si se perdieran dos bits. Por ejemplo, ¿qué de esto? Que por cuestiones de la transmisión. Hubiera ruido, interferencia, etcétera Y se me alteran dos bits. ¿Qué va a pasar? Que otra vez el número de unos. Vuelve a ser par. Y así como está este mensaje. El micro el otro micro lo aceptaría. Sin ningún problema. Y sin embargo esto sería erróneo. Entonces ¿qué quiere decir? Que la paridad par sí me sirve. Pues siempre y cuando. Solamente. Uno de los unos. Se pierda. Si se pierden. Dos unos entonces ya no se va a identificar o cuatro unos tampoco se va a identificar, va a seguir diciendo que no hay ningún error. Entonces tampoco es un método muy confiable para la protección de errores. Pero sin embargo este método se emplea más, más que nada cuando se está usando internamente en una sola tarjeta que es corta distancia. Entonces en corta distancia es muy difícil que se den errores porque la distancia es muy pequeña. El problema es cuando ya tenemos una mayor distancia, ahí sí pudiera más errores por problemas de interferencia, por problemas de ruido en la comunicación, etc. Y entonces ya no ocuparíamos este método. Se podría ocupar junto con otros tipos de, de detección de error. Otro estándar muy conocido, que es el que más se usa a nivel mundial y está estandarizado, es uno que se conoce como CRC que básicamente es una verifi verificación por redundancia cíclica. Este tipo de, de protocolo, de, de protección, se usa para agregar by redundantes al mensaje que se está transmitiendo. Es decir, si yo utilizara mi mensaje original, ese de 8.1, y utilizo un esquema de CRC, ¿sí?, para darle protección, él me generaría otros bytes redundantes. Y eso implicaría entonces que el mensaje va a crecer. Porque por cada byte de datos que yo envíe, él me va a mandar una cantidad de bytes redundantes. Y entonces el mensaje se vuelve más largo. Esto puede, ser un, puede estar estandarizado, puede ser de 5 bits, el más estándar puede ser de 16 bits de 32 bits, entonces imagínense la redundancia, 16 o 32 bits ya redundantes hacia los 8 bits que yo tengo, pues el mensaje se hace muy largo, pero la ventaja de este, de esta protección de para de, más, más que nada protección, más de detección es que este tiene la, la efectividad del 99.7% de que va a detectar el error porque lo que hace básicamente es una división polinómica. Es decir, entre un polinomio fijo del estándar que yo voy a ocupar, dividido con el mensaje. Entonces hagan de cuenta que cuando hacen una división de polinomios, entonces se detecta que el residuo si es cero, significa que no hay errores. Si el residuo me da diferente de cero, significa que hubo un error. Entonces, cuando el otro microcontrolador recibe el mensaje, él va a utilizar estos bits redundantes para hacer una operación de división. Y si él comprueba que el residuo es cero, significa que el mensaje no tuvo errores. Pero si él detecta que en la división el residuo es diferente de cero, entonces él va a reportar de que hubo un, un error en el mensaje. Y entonces, ahí el mi otro micro tendría que avisarle, ¿sabes qué? Hay un error. Retransmíteme la información. Y ahí es donde empezamos a construir nuestro protocolo. Puede ser un protocolo estandarizado que usemos o puede ser un protocolo que nosotros construyamos. Este CRC, si ustedes buscan el protocolo de internet, ahí lo van a ver ustedes. Presente este bloque de CRC, que es el bloque para detectar si la comunicación al momento de llegar al otro punto, tiene errores o no tiene errores. Por eso es que este protocolo de internet, si ustedes lo checan, el TCP ip pues son un montón de bits que se están transmitiendo a través de su comunicación serial. En este caso, a través de su comunicación Ethernet, se mandan un montón de bytes. Para poder lograr el protocolo. Y dentro de ese protocolo, pues están muchas de las cuestiones que uno quiere in indicarle para llegar al punto donde quiero mandar la información. Y uno de ellos pues es la, la dirección. ¿no? Y la otra son lo que yo quiero que haga. Entonces son varios bloques que tengo que ir formando para poder formar mi protocolo. En este caso el protocolo más corto que es el handshake que está haciendo la guard es este. Bid inicio, mi dato y bid de par Eso es todo. Eso es un handshake. Y ya dijimos que ese nada más es para enlazar y que se pueda mandar la información. Y a partir de ahí, yo empiezo a construir un, porto, un protocolo en forma, dependiendo qué es lo que yo quiera realizar. Entonces, si yo, por ejemplo, nada más le voy a poner aquí este ejemplo. Y ahí se van a dar ustedes cuenta qué necesitan para poder empezar a hacer su protocolo. Por ejemplo, si tenemos un micro. Un microcontrolador maestro. Vamos a decir que el maestro. Y tengo. Varios microcontroladores esclavos. Mis microcontroladores esclavos. Y están conectados en un bus. En ese bus de. TXRX. ¿Cómo sé a qué micro voy a llegar para empezar si este es el maestro y estos son los esclavos la pregunta sería, ¿cómo llego a estos microcontroladores? ¿cómo sé cuál es el que quiero que me conteste? ¿qué tendría yo que hacer? ya sé que este micro a través de su TX me va a mandar mi inicio mi dato. Y mi bit de par. ¿Ok? Eso lo transmite a través del TX, esta línea. Pero en ese caso, todos los microcontroladores reciben la información. Si yo lo quiero direccionar a un dispositivo, ¿qué tendría que hacer entonces? Pues tendría que darle un número de identificador. Dice, pues este es el esclavo 0, este es el esclavo 1 y este es el esclavo 2. Eso significa entonces que ya tengo yo que direccionar. ¿A qué esclavo quiero mandar el dato? Entonces yo tendría que mandar aquí, aparte de mi mensaje, tendría que mandar un byte de dirección para indicarle a cuál es el que va. Entonces se manda la información y solamente va a responder el microcontrolador que tenga la dirección especificada por el microcontrolador maestro. Entonces ya tengo un byte de dirección. Es lo primero que mandaría. Primer punto. Mando el valle de dirección. Ese valle de dirección, de acuerdo a la guard, va a salir con un bit. De paro. De inicio y un bit de paro. Esto sería la dirección. Entonces mando la dirección. Y todos estos van a estar escuchando. Y solamente va a responder quien escuche su dirección. ¿Sí? Y en ese momento... Pone la atención y empieza a recibir la demás información. La demás información va a ser, pues a lo mejor nada más mi dato. Ese dato va acompañado del bit de inicio y el bit de paro. Y vean, aquí llevan 11 bits y aquí van on, digo, 10 bits sin la paridad. Y aquí van otros 10 bits. Ya son 20 bits nada más entre la dirección y el dato. Una vez que el micro que recibe el mensaje ya le haya llegado toda la información, él podrá responder también, indicándole al otro microcontrolador que ya recibió la información. Y ahí empezamos a establecer nuestro protocolo. Entonces quiere decir que la dirección que está aquí, tengo que irla cambiando si me quiero dirigir al esclavo 1, al esclavo 2, al esclavo 3, etc. Tengo que ir cambiando la dirección y, y, y mandarle los mensajes que yo quiera a ese dispositivo. Y ahí empiezo ya a crecer, a crecer mi protocolo. Nada más en estos dos mensajes ya son 20 bits. Imagínense. Si le empezamos a poner más cosas, pues entonces empieza a crecer mi mensaje. Y eso hace entonces que yo tendría que poner un esquema de detección de errores para saber si este micro esclavo que está recibiendo la información le llega completamente los datos. Y si no, que él me responda que hubo un error. Para que éste nuevamente le vuelva a transmitir otra vez el mensaje. Y así empezamos a construir nuestro protocolo. Eso va a estar en función de lo que ustedes ya quieran hacer. Con sus microcontroladores esclavos. O sus sistemas esclavos. Si nada más tengo dos conectados, no hay ningún problema. Ya sé que siempre va a estar uno conectado. Pero si ya tengo varios elementos conectados en un esquema de red. Pues entonces sí, necesito identificar ponerle un identificador a cada esclavo para que el micro le vaya diciendo a cada uno de ellos qué es lo que tiene que hacer en función de las actividades a las que esté destinado el microcontrolador bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí eh, por ejemplo, es que usted dice entonces que si no se indica, se puede provocar un error porque como la línea de envío es para los tres sin indicación, si yo no coloco la numeración a cada uno, la línea de indicación es para los tres. Lo tengo es. que señalar exactamente y entonces ahí podría ocurrir un error si yo quisiera colocarlo. Es que mi pregunta era... Si sí, por ejemplo yo tengo colocado ya las indicaciones y cuál es cuál, pero por el, y me salen errores en donde mi, mi esclavo cero no me no reacciona y reacciona el esclavo uno tendría que checar bien entonces. No es que ahí va a reaccionar a quien estés direccionando, ¿no? Si dices ah, eh, okay. es, el maestro genera la dirección, eh, bueno este este es el cero, ¿no? Entonces para mí ¿Sí? este tiene la dirección cero este tendría la dirección 01. ¿sí? Y este sí, sí. La, la 02. Sí, sí. Entonces el micro dice, ¿sabes qué? Voy a, a ver esclavo 0100, mándame tu información. Él le manda la información y a través de su mensaje se está direccionando, le está mandando el dato de lo que quieres que haga este esclavo y este se queda escuchando. Porque este va a tener ah, una comparación. Okay. Él te va a tener, En el programa él va a tener una comparación donde tú dices, comparo lo que tiene el acumulador con lo que tenga la dirección, ¿no? Si llega a 00, 0, se escribe a 00, es igual a 0, 0. Ah, dice soy yo. Pero si llega a 01, dice, no soy yo, no contesto. Entonces el mensaje oh. que está escuchando todos, el otro dice, yo soy 01. Ah, yo contesto. Porque mi comparación es igual al 01 que me está mandando, ¿no? O al 02. Entonces este micro manda un 00, 0, lo, todos lo reciben. Pero la comparación dice este no, no, no, soy igual a 00 ni yo tampoco. Pero dice yo sí. Entonces tu programa al ser 00 entra a su programa principal, hace lo que tiene que hacer, lee la información y se la regresa al micro. ¿sí? Y él ya sabe que fue el 00 quien le está respondiendo. Inmediatamente termina esa información. Le dice ahora voy con el 01. Genera 01, lo reciba el 00, pero no va a contestar porque él no es el 01. Solamente va a contestar el que es 01. Entonces la información llega, yo soy 01, mándame la información, la recibo, le evalúo, si no hay errores, hago lo que me dijiste, si hay errores, yo te contesto, ¿sabes qué? Retransmíteme porque hubo un error en la comunicación. O sea, todo eso ustedes lo tienen que programar, es un protocolo que ya tienes que ir formando paso por paso para eh, que la comunicación sea sin errores y sea lo mejor posible, ¿no? Eso va a estar en función del diseño del protocolo. Ok. Sí, porque mi, yo pensaba que como la señal se enviaba y usted dijo que existían los errores, me había comentado, yo creí que ahí también se podría entrar el error de que si mi esclavo cero es el que recibe, pero al que estoy indicando es al esclavo uno, pero dice usted que no, que ya el error sería así a lo que se está enviando directamente al esclavo 1 o al que está indicando. Así es. O sea, ya va a depender también del diseño de tu protocolo, ¿no? Porque a lo mejor dices tú, ¿sabes sí. qué? Tengo varios micros midiendo un tanque, ¿no? La temperatura. Sí. Pero dices, el micro dice, a ver, yo quiero saber cuánto está la temperatura del mero al fondo, ¿sabes uno, y luego del otro, y luego del otro. Si el del mero al fondo no responde, que es este, ¿no? Este micro no va a responder porque a lo mejor falló la tarjeta, eh, no me contesta, el, el micro maestro le está mandando y no me contesta, tiene problemas, pues el micro genera la dirección al siguiente esclavo para que le diga, oye, la temperatura, ah, dicen, pues ya sé cuánto tiene esta temperatura, ¿no? Entonces, si está alta, pues significa que la de más abajo está más alta, por ende, pero a lo mejor me doy cuenta de ello porque no me está respondiendo este micro y este micro a lo mejor tiene fallas porque no está contestando al maestro. Entonces, ahí sería ver ¿Cómo haces tu protección? A final de cuentas, el micro dice, estoy pasando, yo voy primero cero, luego uno, luego dos, luego tres. No me contestó el cero, lo dejo, me voy al uno. No me contestó el uno, lo dejo, me voy al dos. O sea, no se queda clavado ahí con él. Simplemente él hace la transmisión, no le contesta el otro, o el otro le contesta y le sigue, le sigue diciendo que hay errores en la comunicación. Pues tú dices a tu micro maestro, después de tres intentos y no se logra comunicar, ¿sabes qué? Direccióname el esclavo uno para que no se quede ahí enclavado, sino ya no va a leer a los demás esclavos y eso causaría más problemas. Entonces también ahí depende ya Ajá, del diseño ya. del protocolo. Sí, sí, sí. O sea, acuérdense que todo esto es okay. programación y la lógica de operación de todo su protocolo okay. es el que tú diseñas o en el que te vas a basar, ¿no? Por ejemplo, si fuera un Fieldbus, pues habría que ver cómo está estructurado todo el protocolo Fieldbus y tratar de generar todo ese código. ...a través de mi maestro, para que se pueda conectar con un instrumento que es bus Entonces, tendría yo que ver toda la estructura del protocolo y programarlo. Si me quisiera yo conectar con un sistema que estoy desarrollando a ese bus, ¿no? Si yo lo hago particular, bueno, pues entonces yo diseño mi protocolo en base a mis características... ...y yo pongo mis reglas y pongo todo lo que necesite para que mi sistema trabaje bien. Pero hay que contemplar todos esos posibles errores que pudiera tener la comunicación... ...si falla la tarjeta que hago... Si no me contesta, ¿qué hago? ¿Cuántas veces tengo que hacer el intento para que me vuelva a contestar? Etcétera, etcétera. ¿no? Y esa es la lógica que empiezan ustedes a establecer a la hora de programar los protocolos. Si es que van a ser un protocolo muy complejo o un protocolo muy sencillo. Depende del sistema, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿alguien, más que, ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas? Así es. Sí, o sea... No, pues ahí te, ahí te contestas solo porque el, el esclavo debe saber que él es el uno, ¿no? Entonces dices tú, físicamente, físicamente tú puedes poner un Deep switch. ¿No? Y dices tú, bueno, yo a este esclavo, físicamente mi tarjeta le pongo un DIP switch de 8 switch. a ah, dice 8 switch, quiere decir que tengo 2 a la 8. O sea que mi dirección puede ser desde la 0 hasta la 255. Yo lo configuro a través del DIP switch y le digo qué dirección es. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo puedo mover. Eso es físico, ¿no? Si yo quisiera moverle la dirección físicamente con ese DIP switch para que sea universal el uso de mi tarjeta. Pero si no le quiero poner el switch, internamente yo ya le puedo programar, como dije, le dije al compañero, en una comparación. Yo le digo, compara y salta, si no es igual. El acumulador con mi dato que yo le pongo, este dato sería mi dirección. Entonces cuando yo le digo, ¿sabes qué? Léeme el puerto serie. Este micro lee el puerto serie. Constantemente está leyendo el puerto serie porque él, el maestro está mandando datos. Entonces los micros están leyendo siempre el puerto serie. Y por eso le decía todos leen el mensaje, pero solamente va a responder el que es comparado con la dirección interna que yo le programé. En ese momento él contesta, hace todo el programa. Si él recibe que es el 00, pues él hace todo lo que necesario después de la rutina, ¿no? Y él es el que va a contestarle al micro, mandando su información al bus y también todos los demás pudieran estar mandando su información, pero solamente le va a hacer caso a quien está direccionando el micro. Los otros pudieran estar nada más leyendo la dirección. Si no me mandaste mi dirección, no contesto. Y así van a estar, ¿no? Si no me mandaste mi dirección, no contesto. Aunque hayan escuchado el mensaje que se le mandó al esclavo, no van a contestar porque no es el dato interno el que tiene programado. Interno o físico a través de DeepFish. Entonces, esa es una, una este, forma de poderle decir qué dirección tiene, ¿no? Ya sea programada o ya sea programada. Físicamente a través de estos Deep Switch. En función de esos Deep Switch. Pues va a ser el número de direcciones que yo le puedo dar. Entonces si a este ya le di el 0. Al otro no le puedo dar 0. Tengo que darle el 1. ¿no? Y al otro al 2. Y así hasta 255 elementos. Siempre y cuando yo tenga un Deep Switch. Eso es físico. La otra puede ser dinámica. ¿no? Que automáticamente eh, se autoasigne una dirección. Pero eso lo tiene que hacer mi programa. Y entonces el micro debe reconocer esa autoasignación para que él sepa qué dirección es la que tiene ese dispositivo. También se puede hacer, pero todo eso es programado. Y ya depende de la lógica, vuelvo a repetir, que ustedes quieran programarlo y cómo lo quieran programarlo. No sé si queda claro ah, No sé si, sí, pero por ejemplo, profe, eh, recuerda que nos había dicho usted con lo del ventilador. De los botones que Así yo es. al indicar el clic del botón me marcaba que se enviaba al, al siguiente, a la siguiente velocidad. En este caso se podría hacer algo similar, que pero ya sin tener que apretar el botón, solamente que las indicaciones tengan que estar guardadas de cuál es cada la nominación del esclavo. pues No, pero en este caso nada más manejamos, vamos a decir, un maestro y un esclavo. Ah, Entonces, ok, ok Dos integrados, porque en uno tienes el control del botón y en el otro tienes el motor Sí, sí. es como el ejemplo que estaba poniendo, pues, nos indicaba el 0 el 1 y el 2 Ah, Yo no, bueno, quería, aquí estamos hablando de dirección sí, Aquí sí. sería, este, aquí podrías tener tú tres motores y, o tres ventiladores, por ejemplo, ¿no? Sí entonces ahí en los ventiladores primero dice, tengo, primero mando la dirección del elemento que quiero yo encender primera velocidad. Ah, bueno, pues el 0. El Sale. Dirección cero, escucho. Ya que la información. Y él se queda esperando. ¿Qué quieres que haga? El micro le manda. A ver tu dirección cero, Ahí te va el mensaje de que quiero que mandas velocidad 1. Entonces prende su velocidad 1. Y él te responde. Ya prendí mi velocidad 1. Perfecto. Genera él. A ver, esclavo 1. Ponte en velocidad 3. Entonces el esclavo 3 recibe la información y dice, ¿qué quieres que haga? Pues me está diciendo que me ponga en velocidad, pongo la acción en velocidad 3. Entonces es un esquema de red en la cual ya tengo que poner tres motores y esos tres motores, el mismo micro le puede controlar la velocidad a ellos, ¿no? En función del sensor. Ahí sí tendríamos que tener un sensor en cada esclavo para que monitoreara mejor la temperatura de esa área donde está el esclavo. sí. Okay, ya va a estar en función de dónde coloquen y cómo lo coloquen. Es, es el detalle del, del protocolo que se tiene que armar. Ok, profe. Sí, ya la indicación es poco a poco. Sí y, sí. y lo viendo. Así es. Vuelvo a repetir, tú puedes diseñar tu protocolo o te puedes basar en un protocolo ya estandarizado. Pero para ello entonces habría que el micro tendría que implementar ese protocolo estandarizado para que pueda ejecutarse todos los esclavos. Los dos micros deben tener sus programas di diferentes, uno que es el que manda el control y otro es el que manda el, el esclavo, ¿no? Pero se tiene que conectar de manera este. asíncrona, ¿no? Entonces también te tengo que poner, ver, mandar este bit de sincronía para que él sepa, ¿no? En qué momento empieza a agarrar el enlace de los datos que estoy mandando. Entonces ya entramos a otra parte que serían los, los bits de sincronía o bytes de sincronía, la dirección y el mensaje. Y vamos creciendo en el número de bits. Y así le ponemos redundancia para eh, que me detecte si hay errores. Entonces ya tengo que contemplar en los programas una evaluación del CRC, que es una, vuelvo a decir, una, una, una división polinómica que tiene que hacer, el mismo micro tiene que evaluarlo para saber si hay errores o no hay errores ya vamos creciendo con el con el protocolo. Y el número de bits obviamente va a crecer. Ahorita vamos a empezar con un, una transmisión y recepción muy sencilla. Nada más para que vean cómo se programa. Uno, la guard, velocidad, vídeo de datos B de paro. ¿sí? Y vean cómo se comunica el micro de manera sencilla. A partir de ahí uno empieza a crecer y agregarle los mensajes que uno requiera. En un dado momento que quiera que haga el micro. ¿no? Pero primero empezamos y luego nos vamos a ir corriendo. Bien, si no hay dudas o preguntas, pues entonces aquí la dejamos y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Dale, hasta luego. Hasta, hasta mañana luego. doctor.